Bueno, la actividad de hoy es sobre gestión del conocimiento y desarrollo sostenible, o sustentabilidad, mejor dicho. Eh, siempre enfocado en la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo impacta el conocimiento y cómo impacta la sustentabilidad en las ventajas competitivas de la, de la PYME? ¿Qué es lo que tiene que hacer la PYME y en qué tiene que estar atento? ¿Cómo impacta el conocimiento y la sustentabilidad en el directorio de la PYME? ¿Cómo juega el directorio en el desarrollo de la ventaja competitiva y de la estrategia de la PYME? ¿Qué importancia tienen los directores profesionales, los directores certificados como directores? O sea, que, que tienen un posgrado en directorio. ¿Cómo juegan? Es importante, es importantísimo el rol del director profesional. Porque el director profesional eh, toma decisiones, es digamos la, la, el, que, el que aporta la racionalidad, el que aporta las buenas prácticas a nivel internacional. En los directorios este, de las empresas la mayoría son familiares, ¿no es cierto? Entonces... Este, y las que no son familiares tienen familiaridad entonces bueno, se juegan algunas cositas ¿por qué? porque el directorio eh, ta, lo, muchos directores son gerentes y también son este, operarios ¿sí? en la pyme entonces tienen que trabajar el rol, por eso, ¿cómo juega ese conocimiento de ahora estoy pensando como director, ahora estoy pensando como accionista, ahora estoy pensando como, como management, como gerente o, y ahora estoy pensando como este, operario ¿sí? cómo juega esa, e, ese pensamiento y cómo juega el conocimiento pero también cómo juega la ventaja competitiva del prestigio porque hoy por hoy en las, en las, en las, eh, tanto el conocimiento como la, el prestigio y la reputación cotizan en bolsa por ejemplo la tendencia mundial en, en, esta, en Estados Unidos en, en, el Dow Jones tiene un índice que es el Nasdaq, que es el índice en donde están todas las tecnológicas, Microsoft, AD, bueno, todas las empresas tecnológicas. Son las empresas que menos crisis tienen. Y por otro lado está el Dow Jones Sustentable, ¿no? que es el índice de Nueva York que mide las empresas que, hacen, que, que, que trabajan el triple impacto, o sea, económico, ambiental y social, y también son las empresas que menos tienen crisis. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la tendencia es hacia dos lados. Hacia el conocimiento y la innovación, desde las tecnologías y de la inteligencia no tecnológica. Y por otro lado, el, el, el, la, la reputación y el prestigio que tiene que ver con la sustentabilidad de la empresa. En la, la región está todo por hacer. ¿Sí? El tema es sensibilizar a los directorios. Es fundamental poner, eh, tener directorios profesionales. Es fundamental, porque de ahí, de ahí parte la, el cambio en la empresa y el cambio en la región. El cambio en las empresas y el cambio en la región. Creo que es una región con un potencial enorme. Creo que este, también hay un montón de cosas por hacer. Creo que eh, no es solamente la inteligencia tecnológica. Sino a, eh, trabajar mucho con inteligencia no tecnológica. O sea, ¿en qué quiere ser inteligente la región? ¿En qué quiere ser inteligente las empresas de la región? ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece la región y las regiones eh, este, li limitantes, o sea, las regiones cerca, ¿no es cierto? Por todo el plano regional para las empresas de la región. ¿Sí? Creo que ahí hay, hay muchísimo para trabajar y, por, a ver, la cooper, el, el cooperativismo este, en Europa, por ejemplo, es súper este, es fuerte, pero se desarrolló tanto más que, una, que las empresas privadas. Sí, no porque sea cooperativismo hay que verlo como que, ah, bueno, es cooperativismo lo vamos a hacer como entre casas, no, no, no. El el, el, las empresas cooperativas pueden, pueden competir tranquilamente a nivel mundial y regional. Y hay muchas. Por ejemplo, Sancor Seguro compite a nivel regional tranquilamente. y Es una cooperativa. Pero, digo, hay muchísimos ejemplos. Creo que eh, eh, todo parte del cambio cultural. Todo esto hasta ahora. Y no fue totalmente exitoso, ¿por qué haciendo lo mismo vamos a ser más exitosos? Es la pregunta. Creo que es importantísimo. Creo que es eh, un, un, una herramienta para esto, para que se pueda sensibilizar a las empresas, que puedan venir nuevas ideas, que puedan... Es una autopista para ingresar la inteligencia no tecnológica. ¿no es cierto? para el benchmarking, por ejemplo, ¿cierto? para las alianzas estratégicas, que es fundamental, ¿no? para el desarrollo de think tank, ¿cierto? laboratorio de ideas, para el desarrollo de observatorios. ¿cierto? Creo que este, yo cuando, cuando el director de, de modelo episteme en Paraná me dijo que había una escuela de negocios así acá, y yo digo, bueno, lo celebré muchísimo porque este, es una idea genial, va, de, va acompañando el desarrollo de la región, ¿no es cierto? Este es el, el, el, el laboratorio de ideas, ¿no es cierto? Acá donde se pueden eh, dar nuevos productos, nuevos servicios, ¿no es cierto? Acá se pueden producir muchísimas cosas, es producción desde el conocimiento, y el conocimiento siempre es bienvenido, ¿no?